La noticia. Y vamos inmediatamente con las noticias más calientes y sus protagonistas. Arrancamos con el secretario de Hacienda que informa que los 1,400 llegan esta semana. Adelante, secretario. Saludos, Gibón. Saludos, Puerto Rico. Le habla el querendón del pueblo, el más querido del barrio, SUPERPACO. Paco. Hashtag Hacienda para rendirte. Hashtag Super Paco. Four, four, four, for, four for, for, for live! Puerto Rico. Estoy bien contento, Puerto Rico. Ustedes saben cuál es mi nuevo sobrenombre en la calle. ¡Es Super Santa Paco! ¡Puerto Rico! Llegaron las Navidades en abril. Porque esta semana les llegan los 1,400 pesitos. Hasta seguimos, hashtag se los dije. Hashtag sin fantasmeo. Uh. ¡Puerto Rico! Ahora usted se va a poder comprar la Jordan Classic como la mía. Miren, yo fui el que impartí esta moda de salir con Jordan y traje en televisión. Yo, Super Paco. Así que recuerden que esta semana le llegan los 1,400 pesitos de Santa Paco. Y le llega con la nueva mascota del departamento, Super Santa Paqui Paqui. Super Paco FOLLA. Gracias, secretario. Y en otras informaciones, ratifican el voto de huelga en Lautier. Rapidín se encuentra ahí. Rapidín, ¿cómo ves la cosa? ¡Estamos mal! Lautier está en contra del contrato de Luma. ¿Cómo ves el ambiente allí? Hoy ¡Estamos mal! Bueno, gracias a Rapidín por tan excelente información que nos provee siempre. Gracias, Ivón. Bueno, y ahora pasamos a la sección más esperada por todos ustedes, Wanda Opinion. Adelante. ¡Ay, dice así, gracias! ¡Ay, qué gracioso. ¡Está buenísimo! ¡Ay, Felipe, me da ama! ¡Ay, ay, ay! ay. <risa> ¡Felipe! D Disculpe, Su Alteza. Ivón. Ay, oye, ¿Qué pasa, mamá? Sí. ¿Qué pasó? Permiso, eh, Felipe, no sé si le han informado, pero estamos en el noticiero, estamos al aire. Eh, eh, ¡Ay, ah, ya! ¡Ay, ay! Disculpa, Igor! lo que pasa es que su majestad y yo estamos ay, viendo una comedia ay, no puedo, bien buena. No puedo, no puedo, Felipe. ¿Qué comedia? ¡Ay, el discurso del ay. gobernador! Dios mío, ese hombre promete, promete, promete, promete. ¿Quién piensa que va a poder hacer todo eso? está tripeando en ketchup no pero tú sabes quién me mató Ivonne ¿Sabes quién me mató Ivonne Mamá? Me mató el, el, el Dalmao el que no es guapo el otro el, el que es presidente de, de, del Senado Ay Dios mío ese hombre estaba como agua para chocolate ay Dios mío parecía un, un hobby rabioso ay, que, que para sentarse necesita un booster porque si no no se ve ay, Quizás es lo mejor que LOS vimos en 3D. Ay. ¿Qué usted hace, Su Alteza? Lo que tú pediste, Felipe, 3D, 3D. <risa> ¡Ay, Dios mío! Mire, mire, ay, déjeme, déjeme. Ivonne, disculpa, déjame avisarle a su majestad, mire, su majestad, que mm. su sección va en ya la ahora, del noticiero si sí va ahora. Ay, pues muy bien Felipe, porque hoy yo quiero hablar mucho, mucho, mucho. Así que tú preséntame con bombos, platillos, escalcha, no lentejuelas se preocupe. Y, y, y, y todo lo demás. Que voy a hacer mi trabajo. Muy bien. Y ahora Pueblo de Puerto Rico, con ustedes nuestra Salvadora, tu rayito de sol, la que te salvó de la pandemia. Ella es Su Majestad. Wanda, Básquetbol, Música Maestro. GRACIAS, PUEBLO. FELIPE, PRIMERO VOY A CALENTAR. ADELANTE, SU ALTEZA. E CON E ENCIERRO. Uh -huh. TE CONTENTO QUE TE QUEDA. YA ESTOY LISTA, FELIPE. OK, YA ESTÁ LISTA, IVON MAMITA. VAMOS para ENCIMA. EXCELENTE. SALUDOS, EXGOBERNADORA NO ELECTA, WANDA Basketball. MÍRALA. SALUDOS, IVONCITA. Y UN SALUDO A ESE PUEBLO ARREPENTIDO mm, mm. POR NO HABER VOTADO POR MÍ. Mm -hmm. ¿QUÉ TE VA A SUBIR LA LUZ? ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO. ¡AY! TE EMPUJARON A luma ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME, mm, alegro, alegrしょ, alegro, me, me alegro, alegro, ALEGRO. ¿QUÉ? QUE TODAVÍA NO TE HAN DADO LOS 1.400. Oh, ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO, ME ALEGRO. ¡AY! TE CERRARON LAS ESCUELAS DE NUEVO. Me alegro me, me, alegro, alegro, me, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro por aquí, me alegro por allá, me alegro por adelante, me alegro por detrás. Pues hubieras votado por mí. Bien, entonces, ¿qué le pareció el mensaje del, del gobernador, ya que lo estaba viendo? Uh -huh. Bien, ¿cuál es la pregunta? El mensaje del, del gobernador, ¿qué le pareció? Mira, mira, ¡ay, nena! Es que fue tan, tan y tan gracioso. Fue la mejor comedia. ¿Es malo? ¿Deberían nominar? Ay, sí, le deberían dar un premio a la mejor comedia. Deberían darle un Emmy. No, a ti no, Felipe. A, a él, a él. Ay, eso... Un premio a él. Mira, mira, mi amor, eso fue un disparate. Disparate. O sea, ¿dónde está la obra? Sí. Cuando yo era gobernadora. SE VEÍA MI OBRA EN TODOS LADOS. Uh -huh. BIEN, PUEDE MENCIONAR UNA OBRA SUYA. UNA OBRA SUYA. <risa> QUE SI sí PUEDE DECIR UNA. ¿UNA? <risa> BIEN, ¿USTED CREE QUE FUE UN MITIN POLÍTICO? No, PERO, PERO, CLARO no. QUE SÍ. <risa> y SI TE DISTE CUENTA, HUBO UN PLAGIO. Uh -huh. EN ESE DISCURSO SE UTILIZÓ EL junto. De Charlie, como 30 veces. Y me dicen que Charlie está bien MOLESTO. Está así, está así. Bien, ¿qué opina? ¿Qué opina de la nota que le dieron a Pierre Luisi? Bien, ¿cuál es la pregunta? Ay, Dios mío. De la nota que le dieron. Bueno, yo entonces le aconsejo que no beba y así no coge ninguna nota. Ay, eso no, su Alteza. No, no, ella se refiere a la calificación que le dieron al, al, al gobernador. Exacto, exacto. Es que él le dieron una C a Pierre y por su desempeño en sus primeros 100 días. Ay, pues una mira, se la regalaron. Bien salió, Ay, ¿saben? sí. He deserved an F. No, Felipe, peor. Yo le hubiera dado una F. Ay, Jesús. Sí. Una F de F. Porque esto es un desastre. No saben qué hacer. They don't know. No, no, no, Felipe, que, que no saben lo que están haciendo. Y esa nueva orden ejecutiva es un disparate. ¡Disparate! Había que encerrarlos de nuevo uh, desde las cinco. Exacto. Es más, yo de nuevo pondría las tablillas, las pares y las impares, uh -huh. de nuevo. Uh -huh. Ok. ¿Y, y las cero que son par o impar? Las cero. Uno, dos, tres, cuatro, uh -huh. No, no, no, Su Alteza, el, el cero va antes. Antes del 5 de UNO. Bueno, Las la CERO pueden salir todos los días. Pero si tú tienes un alza tan grande, tú tienes que ENCERRAR. ¡Lock them up! No, Felipe, mételo para adentro. Ay, Jesús. Ay, disculpe, Su Alteza, que me está sonando el.. Ay, mire para allá. Su Alteza, hablando del Rey de Roma. Si me está llamando Edwin Hondo. Ay. Déjame ver qué quiere. Hello. Hello. Yeah. Ajá, ¿qué pasó, Hundo? ¿Qué pasó? Estamos al aire. Mira, eh, mi hijo, nosotros, déjame decirte algo, estamos diciendo la verdad. Así que dime rápido, porque a ti no te entiendo, estaba hablando en arameo. ¿Qué estás diciendo? Explícate. Hay que verlo, para que no LLEGA a la misma con la misma con la misma, después de que lo deciden, y que no lo que no lo pueden poner con el texto, ¿entiendes? Ya tiene que mandar con el texto, el texto, el texto que le queda, porque no se sabe. ¡Ay, Dios mío! El del pronto se tiene que estar volviendo loco porque no lo entiende. Mire, su majestad, nada, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cómo envía los mensajes en el toque de queda? Que no sabe cómo hacerlo. Ay, Dios mío, ni eso pueden hacer, uh -huh. pero si es que eso es bien fácil. Uh -huh. Eso usted escribe el mensaje y lo envía. Exacto, tú lo escribes y luego le das send. No, Felipe, tú lo envías. ¡Ay, Jesús! Ajá, ¿A ¿A dime, ¿a ¿qué fue? ¡Ay, gente. Mire, mira, Hundo, por favor, estamos al aire, no nos molestes. La alarma, la chicharra que uh, todo el mundo escuchaba cuando Su Alteza era la gobernadora, después te explico dónde está para que la usen y no lo usen de excusa de que la gente no se mete para adentro en sus casas. Está bien. Yo no tengo miedo a engancharte, para nada. Yo, yo sería incapaz de faltarte el respeto de esa manera. Mira cómo lo hago mira Ahí está. Enganchado quedó. Bien, excelente. Eh, gracias por estar con nosotros. Ya no tenemos tiempo para más. Así que gracias a la exgobernadora no electa por nada, como siempre. ¡Mirala! ¡Gracias! Sí, y SOBRE TODO GRACIAS A ESE PUEBLO GUANDISTA QUE LLORA POR MI RETORNO. CLARO QUE SÍ. ESTO HA SIDO TODO enrajando LA NOTICIA. BUENAS NOCHES.